¡Ah! ¡Cerdosa, iba a comidita! Ah, tengo comida, tengo comida. Gracias, Tirisus, por esos dos bits. Eh... Seguro. Creo que sí. A ver, 100% no estoy seguro. Pero... Ya mala suerte tendría que tener... ...para no encontrar una fortaleza. A la muy mala, tendría que encontrar una fortaleza... ...y, bueno... ...o matarme, y... y, y ...encuentro una fortaleza... Lo guardo todo en un... Probamos. No sé si, si te envían al Nether te hacen un favor, pero al Endefe. Dale. A ver, como favor, favor, tampoco, porque ahora mismo estoy buscando un desierto que no lo encuentro. A ver, voy a comer. A ver. Me da igual, me vale verga que explotes Esqueleto navegando, navegando Mira, si me hacéis aparecer aquí la dragona No me importa, la verdad Todavía está ahí lo de Jules Pero ¿cuánto tiempo se queda ahí? Hostia, mira todos los esqueletos que hay ahí Mira aquí una... ¡Ah! Corre, corre, corre Digo, ahí hay un de abandonado, un... una ruina. Vamos a explorar este barco. ¿Y allí qué hay? Vale. Hostia. Es todo fruto de tu imaginación, Juan, tío. Juanito asterisco Confirmo pachiz, pero llevamos como dos minutos de stream, no más ¿Te imagina? <risa> ¿Te imaginas? ¿Y ese sonido? ¿Te imaginas? ¿Y ese sonido? ¿Te había escuchado? Bueno, mira, vamos a hacer. Uno, por a ver. No. Gracias, Telexus. Por estas patatas. ¡Ah! Lo Zuma. Hay de todo. Hostia, está escuchado como que alguien llama a la puerta. ¿Había escuchado ustedes también? ¿O estoy yo loco? Todas las patatas no van nada más. Normalmente está más al interior Del barco Tiene como dos Plantas Sí, a ver, lo, lo sé, pero Es que no A ver He roto aquí Está aquí la Esta, este barco creo que no tiene Puede ser que no tenga, ¿no? La planta la tienes que... Sí, sí, lo sé, lo sé Está en el otro lado, pero está enterrado ¿Sí? ¿Tú crees? A eh, ver, porque ahí ves que hay como la habitación, pero... Ah, bueno, tú dices más para abajo, ¿no? Vale. Arroba Pachizuno 3, Johnny, es más de perder domicilio Hay uno en cada punta Ah, vale No, sí, sí, el de la punta esta... Ya lo tengo. O sea, desde aquí mira, este ya lo tengo. Pero tú dices que hay otro aquí. ¿no? A ver. Que tampoco veo. ya es fuera de aquel barco Ya, por eso te digo Asha Bueno, da igual Asha No tengo Asha Da igual, mira yo me voy por un... Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a buscar cactus Y mientras vamos a tener el, el mapa en la mano lo vamos a ir viendo, ¿vale? A ver Mira, ahí hay otro barco Aquí hay otro barco, mira Aquí hay otro barco Hundido Hostia, mira Ese... Es que no tengo... Joder, tío No tengo... No tengo pico con consultado No está el barco que he visto He visto un barco que no había O sea He visto que había... Estos eh... peces ¿Me he imaginado que había aquí un barco? ¿Es posible? ¿Es posible que hayas visto aquí un barco y no lo hay? ¿Alguien me explica? Voy a volver para atrás porque yo he visto en los tres mástiles de un barco. ¿Ese es el barco que yo he estado antes? Juanito y sus espejismos. El Titanic no tiene otra explicación. A ver. No, era algas. Era algas. He visto algas y creía que eran los mástiles de un barco. Nada, nada. A ver, ¿qué probabilidades hay de que yo vaya ahí y al lado o cerca encuentre un desierto? Ninguna, ¿verdad? De todas formas, esto no lo puedo picar, necesito touch. Pero este vión está guapo. El de los iceberg. Iceberg. Por cierto, voy por aquí F3, por si acaso. Llevas demasiado tiempo navegando. Ya debes estar mareado. <risa> ya, pero yo soy un pirata. <risa> a ver. Otro barco, aquí hay otro barco. Vale, vale, vale. Con ese hielo vas a toda pastilla con el barco Ya, ya, ya Pero... para dos veces que voy a... Poder estar dentro de... Vale. Mira, aquí hay mucho papel Que suena, ¿Qué suena Me voy No está catalogado como... De miedo pero... Ma tú te pones a pensarlo y Minecraft... Hostia... Brain. Tú te pones a pensarlo y Minecraft es un juego de miedo Los sonidos que tiene y además... Los creepers que hay veces que no... Que hay veces que, que... tú estás tan tranquilo y te explota un creeper por detrás... ¿Eso? Eso... Eso está hecho a posta Madre mía, qué chetada ese cofreno Sí, sí. Mira, Jungla. En esta versión, ¿sabéis si en esta versión están los pandas? ¿En qué versión? ¿Esto, esto, esto es bambú? ¿Esto es bambú? Siempre me fijaba en eso, XD. Zandía, vale. Seis sí, pandas. Vale, vale. Es que no sabía si yo en esta versión. Me llevo. Me llevo sandía. Bueno, aunque tengo semillas de zandía. Odio las junglas, te tira tres días para salir con tanta wea de por medio. Ya, por eso. Por eso no me gustan, pero vamos, están bien. ¡Ah! No. H. H. H H H H H H H ¿Qué más está lloviendo, sabes? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Bien, ¡No! Bien, ¡No! Paraña. ¡Que quiero dormir! Bien, ¡No! ¡Que quiero dormir, tranquilo! Esto se va de madres XDD. Vale. Vale, os explico lo que está pasando aquí. Me canjearon que bailara. Y yo puse esta canción del Jazz Dance, ¿vale? Una electro, gusto guapa. Y aprovecharon para ponerme conce en el Minecraft. Pero como la canción tiene copyright, voy a poner las veces que yo estoy bailando, pero me va, Se va a escuchar de fondo Cher 5, Cher5, ¿vale? Que estaban poniendo Silverfish. Los cabrones. Cher 5, ¡No! Cher 5, Cher 5. Cher 5. que me ha liado ¿Veis abajo mía? ¿Lo veis no? ¿Lo veis bien no? Estoy a medio corazón ¿Lo veis Solo no? Solo puedo decir bravo, bravo, bravo. Ja, ja, ja, ja, ja ¿Lo veis no? ¿Abajo mía qué hay? ¡Ratas del chat! ratas. Y bueno, a medio corazón que estoy Pues F pero cuánto es eso? Así F se va. ¡No! No, no, no, no, no, no. Ah, vale, uno se ha escapado. Muere. Vamos a quemar todas esa ratas. Rata que son. No, no, no. ¡Morí! Rata inmunda. Un hombre de campo le pega a la rata con una azada. ¡Lul! Tengo que ir. Eh, cuando mata es el de que... Tengo que ir. Tengo que ir. Que no me, eh, cuando, me, cuando pueda. Cuando me dejen. Me deje. No, no, no. Eh, tal como esté. Es que si no, no me dejan. Tal como esté. Estoy con un mesero y una azada, ¿no? Voy a matar a ese Si ah, no, lo mato. no. Vale, vale. Y me voy en. Hostia. Ya que estoy aquí. Fortaleza, pues muchas gracias, Socrán, por esos 200 bits. Que además me ha venido. Está bien, que suerte. Ya en la fortaleza XD, me ha venido. Está bien, justo una fortaleza. Gracias, Socrán, por esos 200 bits. A ver, hay? ahí va. Ah, qué, what the. ¡Qué cabrones! ¡Yo no sabía eso! Se meten en la roca y la convierten en roca trampa. ¡Entra, entra! Ve. jajaja, ja, ja, el Neger era antes una gran ayuda. ¡Cabrones, la rata! ¡Uh! Que no atino. Si vas, mejora por una arma xd Sí, sí. Déjame. hay otro ahí! ¡Qué bueno! La que han liado el pollito, eh. La que ha liado el pollito. ¡Ay! Mira, cómo se ha quedado la casa. Voy a buscar el comando y ya está. Vaya, me he quedado encerrado. ¿Y el caballo? ¿Y el caballo? ¡Ah no! ¡Está aquí! Ya decía yo Digo, ya está F por el caballo Pero no Lo encontré, lo encontré Pues nada, gente Nos veremos mañana Pachi ¡Que está suscrito! Y no me ha trepeado pero gracias. Una hora más. XDD. Uh, espérate, espérate. Ahora, ahora amplío. Un momento. Uh, uh, uh. Eh, cuando estés a salvo. Cuando estés a salvo, amplío. Gracias por suscribirte. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.